Buenos días, me encantaría no tener que currar para estar contigo allí esta noche, pero vamos, que mañana me cojo el primer tren que salga para allá. Tú disfruta y procura no estar demasiado nerviosa, que lo que se viene va a ser precioso. Te llamo esta noche, te quiero mucho. Oye, que te van a llamar papá y mamá, y me huele a mí que te van a dar un poco la lata. Tú respirando, ¿vale? Ya sabes que están ellos más nerviosos que tú. Pero vamos, que en el fondo están encantados, Olivia. Así que tampoco les hagan mucho caso. Besos. Hola, corazón. Nada, que te quería decir que estamos los dos muy contentos. Pásamela. No te la puedo pasar, que es un mensaje de voz. Bueno, estamos contentos y tu padre un poco desquiciado. Pero te queremos mucho. Y lo vas a hacer fenomenal. Buenas, Olivia. Oye, que me he leído el documento que has preparado para la reunión de esta tarde y que me ha encantado. Me ha emocionado y todo. No sé, me he sentido de repente como muy contenta y muy afortunada de estar peleando a tu lado. Te veo esta tarde, un beso. A ver, desquiciado no estoy, pero esto es importante y sé que te lo vas a tomar muy en serio, porque tú eres así, como tu madre. Y como te lo vas a tomar muy en serio, también sé que lo vas a hacer muy, muy bien, Olivia. Estoy un poco cagado, pero voy a estar muy orgulloso. Te quiero, hija. Oye, que ya hemos terminado por aquí. Imagino que tú andarás a puntito de arrancar, ¿no? Que nada, que de cada segundo de esta noche y de todo lo que empieza hoy has tomado una decisión muy bonita y valiente pero si en algún momento te entra la duda tú acuérdate de todo lo que te da rabia y de lo que te ilusiona y de todo lo que quieres cambiar acuérdate de todos los motivos por los que merece la pena intentarlo